¡Qué emoción! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Este video es totalmente improvisado Porque justamente hoy domingo, amigos Estaba yo muy sentada viendo Pinterest Y encontré fotos súper cool Así que fotos, libros Amigos, la mejor combinación Así que este video, como dice en el título de esto. Ajá, vamos a recrear fotos de Pinterest, pero con libros, o sea, la temática de libros, así que va a ser un video bastante, bastante interesante, amigos, yo ya les recolecté las mejores fotos que encontré y mmm, me gustaron, me gustaron, me gustaron increíbles y que ustedes van a estar detrás de todo este proceso mágico. Aquí están todas las foticas, así que espero, crucen los dedos, salga todo bien y coméntenme cuál es su fotografía favorita. Wow. Interrumpimos la programación para ir por un poquito de café para poner esto más cool, así que ahora sí ya, vamos a comenzar. <risa> para nuestro primer fotografía necesitamos... Es que aquí hay varias, amigos. Hay muy, muy, muy buenas. Así que voy a tomar las más facilitas. Y voy a tomar... Um, Estoy entre dos. Porque son básicamente lo mismo. Están chidas. Y además... Tiene un chonguito. Entonces se ve, se ve cool. Y la primera que voy a tomar vendría siendo algo como esto. Les digo, se parecen bastante, bastante. Entonces... Es una mezcla de ambas, ¿ok? Entonces vamos por nuestra pila de libros y tienen un suétercito como cafecito, verde, más o menos. Tengo uno parecido, entonces vamos. Ok, quiero que sepan que encontré... Dos suéteres muy, muy cool. Este que es verde, pero tiene rayitas de colores. O sea, amarillas y azules y así. Y este suéter que todos aman y yo amo. Y es color azul. Entonces, creo que me voy a ir por este. Me gusta bastante. Este también, pero siento que este tiene bastante potencial. Entonces, ajá. Yeah. Uh, ya estamos. Ya estamos. Ahora... Nos toca... No sé... Es que la foto viene como un chonguito. Entonces me vería... Algo... Como... Como así... A ver... Estamos recreando esto, amigos, eh. A ver... Cómo me vería... Es que... Oh, no les pasa que ustedes ven personas que se ven súper cool... Con algún outfit o algún peinado como yo... Y e intentan recrearlo y pues la neta no les queda. Así yo. Entonces no creo... ¡Oh! Podemos hacer como un chonguito en la parte de arriba. Como algo muy princes, muy niña. Igual no se me va a ver la cara solamente de qué parte del cuerpo, o sea, de la parte de arriba. Y como el cabello. Entonces... Chansey podría hacer como algo así. Bueno, vemos, vemos. Oigan, creo que se está viendo bastante, bastante, bastante bien. Así que no sé. Posiblemente. Uh, me veo como niña chiquita. Y bueno, la pila de libros ya está lista. Algo como así. Ajá. Entonces. Los voy a acomodar. Eh, a ustedes los voy a acomodar y a la cámara también, entonces ajá, ahí voy listo Ay, oigan, les había comentado que ya no sirve mi aro, o sea, solamente me sirve para lo que es eh, que es para que se estabilice mi celular pero de ahí pues ya no jala como me gustaría Triste tu caso. Triste tu caso, amiga. Ay, mi otro celular. Ah, ya, ya. Entonces ahora debo de acomodar mi celular. De manera que me pueda tomar fotos. ya yeah. Me estoy tardando mucho a. Ustedes quieren ver. Acción, acción. Ok. <risa> Yeah, así uh, ustedes están viendo el detrás de cámaras Ok Tengo que correr Ay, estos libros son demasiado Se me iban a caer Ustedes vieron eso Se me iban a caer mis libros Dios, Dios Otra. ¡No! ¡Ama! ¡Mis libros! ¡No! ¡No! Otra. Otra más porque siento que esta tiene potencial. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! yeah. Y así quedó el resultado. La segunda foto... Es. Tengo café aquí, entonces puedo utilizarlo de una vez y tomarme esta que está aquí. No tengo los mismos lentes, pero voy a buscar algunos lentes parecidos. Es que no tengo ninguno como con esa misma figurita. Ahorita los, los buscamos. Según yo aquí tenía algunos lentes, pero solo tengo estos estos otros. Otros. Ay, no los ven. Esos. Y... ¡Ah! ¡Perfecto! Estos quedan genial. Oye, yo estoy acá arriba. Estos quedan genialísimos. Sí, estos. Se quedan. Se quedan. Ajá. Me siento como haciendo recetas porque ahora lo que necesitamos es... Un libro no tan grueso, o sea, delgadito, me refiero a eso, delgadito, para podérmelo poner en la parte de arriba. Y un libro que esté leyendo, podría ser el que estoy leyendo actualmente, que es el Priorato del naranjo. Oigan, si ustedes ya lo leyeron, cuéntenme en los comentarios qué les está pareciendo. Yo ahí la llevo. Ah. Bastante complicado ¿verdad? Porque tienen muchos personajes, muchas cosas Y todo te lo quieren abarcar en un libro Que está genialísimo Porque así ya no voy a comprar otro libro Como el segundo o el tercero Sino que todo viene aquí Pero <risa> va muy rápido Pero eso es asunto de otra cosa Entonces, a ver Ese es el que nos vamos a poner Y uno más delgadito um, Que no se vaya a cerrar ya sé cuál Estos que Genuinamente, amigos míos No terminé de coleccionar todos los libros Pero estaban hermosos Y creo que ya se acabó esta, este tiempo ya se acabará. Entonces, este es el libro que me voy a poner en la parte de arriba Y tenemos cafecito Sí, miren Tenemos cafecita. Entonces, oh, esto se va a armar Súper padre Me voy a quitar esto y ahorita regreso ese que me voy a quedar con este suéter Porque está padre Uh -huh. Está padrísimo, entonces sí. Um, ya, listo, ya estoy acomodando el aro para la foto que ya les mostré. Uy, estoy muy emocionada. Uh, qué nervios, qué nervios. No sé por qué me da nervios, pero voy por mis cosas. ¿eh? Ya tengo, oigan sin que. Oh, ya vieron, fue pues sin querer. Suéter amarillo, libro amarillo <ríe> y el otro libro amarillo. Wow, um, esto pinta bien. Y bueno, voy a echarle un vistazo. Sí, está leyendo. ¡Ay, olvidé el café! Mm, que claramente en esa fotografía, como pueden ver, tiene una taza transparente. Y efectivamente está tomando café, pero me imagino que es como café frío o algo así. Pero nosotros... Sí tengo una taza, pero ya tengo esta, entonces no voy a bajar y ajá, procedo a hacer la imitación de la fotografía. Creo que voy a dejar un poquito más cerca esto. Mm. Les muestro el resultado de este lado. Ok, ya estamos de regreso. ¡Qué pena! Pero bueno, ya, ahora sí, vamos a terminar con esto. Give up just so I. You got someone singing you got Okay, okay, okay. listo y la foto quedó así Uy, vaya ya estamos casi por terminar y eh, la siguiente foto que vamos a estar recreando es... ¡Ay! Están muy arriba. Ok, aquí. La siguiente foto que vamos a estar recreando es... Voy a aprovechar que ahora mis gatitos están en mi cama. Están más o menos dormidos, entonces es eso. Um, la foto que vamos a recrear va a ser esta. Y se me hace bastante tierna porque son gatitos y están leyendo y yo no salgo, solo salen ellos. Entonces espero sea fácil. Esperemos que sí. Sí, ¿verdad? Sí van a ser fáciles, sí. Ok. La recta final de esto. Así que ya de las últimas fotos que ocupamos es... Ay, es que esta, esta foto está increíble. Vamos a recrear esta foto. <risa> y para eso mi mamá tiene un espejo totalmente parecido. Así que vamos a estar eh, jugando con lo que tenemos. Eh, tengo también por ahí unas luces. Son de colores, pero... Mmm, Va a salir muy bien. Ok, ya fui por él y elegí cambiar el spot. En lugar de que fuera como en... No sé, estaba yo pensando que fuera como en mi cama. Eh, lo puse de este lado, donde se crea toda la magia. Y esas van a ser las luces. Y va a ser un spot totalmente diferente a lo que ya hemos visto. Que era la parte de atrás como blanca. Y algunas luces como alrededor. Entonces esto va a quedar de que súper, súper cool. Entonces ahora... Nos vamos a acomodar para que salga bien La fotito ¿Algún libro? ¿Algún libro? Uh -oh. A ver Se la pone como de frente Ay amigos, perdón que les esté dando la espalda o Se la pone como de frente Y sale pero tiene un chongo La morra tiene un chongo Vamos rápido, hacemos un chongo Solo va a salir la parte de arriba Así que por eso la hice un poquito Como más Tupidita y así Y... Ajá Ok eh, Espero que salga bien esta foto Sí, a ver, se supone que la toma como de lado. que ya quedó y eh, qué rollo creo que ya quedó y eh, la foto que acabamos de tomar quedó más o menos así se me tapó la nariz por el frío ah, okay Ok. Y ya por último me voy a quedar con este outfit de que la chonguita y el, <ríe> el suéter que lo usé durante todo el video. Um, y vamos a hacer la recreación de, este, de esta foto, que es de lo más sencillo, porque básicamente vamos a tener una mantita. Bueno, esa es una colcha. En mi caso va a ser una mantita y mi libro. Entonces... Ya, yeah, ya, yeah. vamos y nos acomodamos y nos podemos... Ajá, nos ponemos cómodos cierto lo que iba a decir, pero bueno, vamos a hacer esa foto. rompimos. Uh. Y este es el resultado de la última foto. Muy sencilla, muy sencilla, pero yo siento que quedó súper, súper, súper bien. Ya por último, quisiera que me digan cuál es su fotografía favorita eh, de todas las que estuvieron viendo por aquí háganmelo saber aquí abajito en los comentarios, de todas formas también les dejo todas mis redes sociales en específico Instagram para que vayan y vean las fotografías que nos tomamos el día de hoy um, y si ustedes también tienen como que esta idea de recrear fotografías de no sé, de algún bookstagrammer o de Pinterest o no sé, lo que sea de quien sea uh, no sé, de verdad estaría súper cool que me etiquetaran o me compartieran su enlace yo los vería, no necesariamente puede ser video, sino puras fotografías igual, eh, háganmelo saber la neta, quiero ver su resultado y, eh, qué más qué otra cosa debo decirles nada, que los veo en el siguiente video, la verdad, me emocioné, me gustó o sea, muchas cosas aquí, me dio alergia también pero, eh, espero que les haya gustado mucho este video, y nos vemos en el siguiente bye según yo estaba grabando, no sé qué tanto grabé, pero bueno, en fin, la cosa. ¡Chao!